A paso descubrir y aprender tanto por ver tanto por ver que quiero descubrir el mundo entero y tal vez el camino sea pero a cada paso descubrir y aprender harto de ver tanto ser humano listo sentado mirando una caja tonta destinada al engaño que causó tantos daños este niño ancianos no importa los años sabe que hay tanto por ver tanto por ver que quiero descubrir el mundo entero y tal vez el camino sea largo pero a cada paso descubrir y aprender tanto por ver tanto por ver que quiero descubrir el mundo Aprender, surtar los siete mares, distintos lugares Desde los que ver cómo atardece y muere el sol Tantos paisajes, tantos sonidos, tantos sabores Sentirte vivo y compartir Opiniones, formas de entender, expresar, emprender una vez que empieces no podrás parar Y sabrás que hay tanto por ver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 Diferente y porque conformarme siempre viendo todo igual. No voy a limitar mi vida a lo que es el presente. Habiendo tanto recorrido, quiero caminar. Porque siento el mundo en mis manos. No hay limitación donde hay montañas, veo llanos. Porque el viajar a al espíritu sano.